Hablemos del libro de Brené Brown, Dare to Lead, Atrévete a Liderar, pero vamos a darle un giro diferente y vamos a pensar que nosotros somos esa organización que tiene que seguir al líder y vamos a atrevernos a liderarnos, atrévete a liderarte. Cronopio a este canal, yo soy Olga Semoret, mujer Cronopio, y mi razón para levantarme las mañanas es inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sé acerca del autoconocimiento, la organización y la productividad para que te conviertas en un súper ser humano en un súper multipotencial. El video que te traigo hoy me emociona mucho porque es la primera vez que intento esta técnica y quiero compartirla con ustedes. Me inspiré en Fran Salomon. Les dejo todos sus datos en la descripción para que sigan esta señorita, señora, lo que sea que es maravillosa. Vamos a hacer el resumen del libro de Brené Brown con monos, con caricaturas, con dibujos. Yo estoy aprendiendo, estoy encantada de mostrarles esta técnica de toma de notas o mapas mentales un poquito más interactiva, con no tanto color, solo usé dos, pero bueno, estoy aprendiendo. Así que, si les gusta esto y si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, denme un like si les gusta el video y sobre todo, vamos a compartir esta información con alguien a las que les sea útil, no sean pichirres, no sean tacaños, aflojen ese codo. A pesar de que el libro de Brené Brown se trate de líderes de organizaciones, creo que si cambiamos la palabra organización por mí mismo o yo mismo, vamos a tener un manual de liderazgo personal muy interesante. Con este manual vamos a aprender a dirigir ese barquito que representa nuestra vida y vamos a aprender a descubrir cuál es esa estrella polar que nos va a guiar en el camino. René Brown nos invita a ser corajudos y a mostrar nuestra vulnerabilidad. La frase que orquesta este libro es de Teddy Roosevelt y dice algo como el crítico no es el que cuenta, no es el hombre que señala cómo ese hombre fuerte se tambalea o dónde el hacedor de cosas puede haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuya cara está manchada por el polvo, el sudor y la sangre. Quien lucha valientemente, quien erra, quien falla en conseguirlo una y otra vez, quien en lo mejor conoce el triunfo de un gran logro y en lo peor, si falla, al menos falla intentándolo pasamos a Marco Aurelio y nos preguntamos, ¿qué obstaculiza tu camino? Porque Marco Aurelio nos dice que aquello que obstaculiza tu camino se convierte en el propio camino. Comportamientos que se meten en tu camino, como evitar conversaciones duras contigo mismo, pasar mucho tiempo en el problema y rumiando y rumiando en lugar de manejar tus sentimientos y tus miedos, falta de confianza, de conexión, de empatía... Miedo a ser el ridículo, te quedas pegado en las fallas como si fuera lo único importante. Mucha vergüenza y mucha culpa y no hay suficiente responsabilidad y aprendizaje. Estás en una búsqueda constante de la perfección. Y eso, amigo mío, amiga mía, querido Cronopio, no existe. Y aquí viene uno de los conceptos más poderosos de este libro de Brené Brown, que es la vulnerabilidad. Sí, estamos buscando esa perfección y tenemos un miedo enorme a mostrarnos como somos, porque eso nos hace más vulnerables. ¿Cómo se define esta vulnerabilidad? Pues es una emoción que experimentamos durante tiempos de incertidumbre, de riesgos, momentos en los que estamos totalmente expuestos emocionalmente. Vulnerabilidad es debilidad Yo no hago eso de la vulnerabilidad Yo puedo hacerlo solo, puedo quitar toda esa falta de confort Y incertidumbre de la vulnerabilidad La confianza viene antes Y la vulnerabilidad es compartirlo todo Tratando de ocultar nuestra vulnerabilidad Entonces nos hacemos esclavos de ese reloj Tic tac, tic tac, tic tac Y nos enterramos entre montañas de papeles Y caemos en esta cultura de hacer, hacer, hacer, hacer, hacer y eso es a lo que malamente llamamos productividad. Hago mil cosas al día porque me quiero anestesiar y quiero estar desconectado de mis emociones y no manejarlas. Ahí caigo en esa infinita rueda de la rata en la que corro, corro, corro sin tener un destino. Mi ego queda prisionero de su propia protección. Tratando de protegerme, entonces me hago preso. Y ahí es donde comienzo a levantar esa armadura. Perfeccionismo, miedo al fracaso, mentalidad de haces, esa desconexión total de la vida, esa necesidad de tener razón, de ser víctima o victimario, usar el cinismo, usar la crítica para protegerme, usar el poder sobre las personas, no saber mi propio valor, sino que estar, tener que estar demostrándolo a cada rato, usar el miedo y la incertidumbre como una arma, premiar, a estar exhausto y agotado como si eso fuera lo productivo, discriminar, evitar, evitar lo real porque la realidad es que tenemos miedo y dolor y de ahí nacen ese temer constante y la famosa y temida procrastinación que tratamos de evitar con muchos remedios que no atacan sino los síntomas y no lo real es que sentimos vergüenza que es ese sentimiento intenso y doloroso? O esa experiencia de creer que no somos merecedores de amor, de pertenencia y de conexión. Y eso ataca al cerebro primitivo que necesita ese reconocimiento en la tribu. Si no soy perfecto, pierdo mi lugar en la tribu. Y eso ataca a la culpa, al cerebro ese primitivo que va a tener esas reacciones que a veces no entendemos como huir, pelear o paralizarse. Y es allí en donde aparece una de las dos armas de este libro de Bené Brown con las que me quedo, que es el coraje. El coraje, precisamente, de ser vulnerables. Y allí es donde está el poder. Donde precisamente pudiera verse una debilidad donde precisamente pudiera verse esa vulnerabilidad que nos cuesta tanto mostrar ahí es donde está nuestro verdadero poder. Ahí es donde está el corazón de este asunto. Porque la vergüenza nos lleva a comportamientos destructivos. No nos lleva al amor propio. No nos lleva al autoconocimiento. Definitivamente no nos lleva a la autocompasión. Y mucho menos al respeto tan importante y ese coraje está enlazado directamente como en una fórmula matemática con la curiosidad esa fuerza que tenemos todos los multipotenciales el coraje más la vulnerabilidad es esa curiosidad esa curiosidad que pare esa curiosidad preñada de innovación y de creatividad con la que podemos materializar realidades y ese proceso en donde somos suficientemente corajudos para mostrar nuestra vulnerabilidad es decir mostrar quiénes somos nos va a llevar a algo que cambia la vida y es precisamente conocer nuestro valor vamos a conocer nuestro verdadero valor y dejar de buscarlo en los sitios equivocados como esa perfección tener la razón ese cinismo esa productividad ficticia Vamos realmente a conocer lo que valemos. Los valores no solo se profesan, los valores se viven, los valores se honran. Y ese valor es lo que va a idealmente materializar esa realidad a través de esos comportamientos que van a tener siempre a tu valor como referencia. Y aquí la segunda arma que nos deja Brené Brown en este libro. Y es la empatía. Que es un recurso infinito y renovable. Que no está conectada directamente con la experiencia. Sino con la emoción que subyace en ella. La empatía es una decisión. Es respetar tu verdad. Es no juzgarte. Es entender tus emociones. Es estar en un constante diálogo contigo, habla contigo y es estar presente. Y por último una ecuación que tiene uno de los conceptos que más he trabajado en estos últimos tiempos que es el concepto de la resiliencia, que es un equilibrio entre la vergüenza y la empatía. Es practicar la autenticidad cuando sentimos vergüenza. Y quiero terminar diciendo que esta empatía requiere práctica. Esta empatía requiere un constante diálogo contigo. Requiere que seas crítico, consciente y lúcido. Requiere que reconozcas esa vergüenza y que reconozcas cómo funciona y qué la dispara. También requiere que salgas de ti mismo y busques ayuda. Recuerda, Cronopio, somos una tribu. Aquí me tienes como parte de esa tribu. Espero que sigas aquí. Y llegamos al final de este video. Gracias por estar aquí. Recuerda, si este contenido te gusta, suscríbete, déjame un like, comparte con aquellas personas a las que crees que esto les pueda servir. Y cuéntame, antes de irte, habla conmigo en los comentarios y dime ¿Qué te parece esto? ¿Lo vas a incluir en tus técnicas de estudio? ¿Qué te parece cuando lees un libro y dices, coño, pero yo, no yo, yo no me acuerdo de nada ¿Qué es lo que está pasando con mi cabeza? Bueno, yo les cuento aquí entre nos, porque lo voy a sacar de aquí Que lo tengo aquí abajo precisamente, que este es mi libro de lecturas Pues yo cada vez que leo un libro, yo tomo notas Y ahora estoy tomando estas notas espectaculares con monos. Así que, ¿qué te parece? ¿Lo vas a utilizar? Dímelo en los comentarios. Y ahora sí me despido. Yo soy Olga Semoret, mujer colopio.